Si tú le dices a un perro que se siente, y él se sienta. Pero si el perro te dice guau wow y tú no le entiendes, significa que el animal eres tú. Mejor repite para dejar bien en claro. Si tú le dices a un perro que se siente, y él se sienta. Pero si el perro te dice guau guau y tú no le entiendes, significa que el animal eres tú.